Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel. Saludos a todo el mundo de todo el mundo. Argentina, Chile, Ecuador, Norteamérica, México, Colombia, Perú, Nicaragua, eh, Paraguay, Uruguay, eh, Colombia... Puerto Rico, por supuesto, eh, se me olvidan unos pequeños países que hay eh, arriba del todo de Sudamérica, que bueno, a ver, tanto como países no son, eh, y, y además ni siquiera, o sea, hay uno que creo que es alemán, otro que que es eh, inglés o una colonia inglesa, no, no sé, hay como tres o cuatro chiquititos, muy chiquititos, que están justo en la parte de arriba del todo de, de, del, de esa parte del continente y por supuesto primero vamos a hablar de los videojuegos ¿eh? primero vamos a hablar de los videojuegos para mí lo más importante desde luego no pero a ver otros tienen otras otras aficiones el master el monster hunter Rai eh, ese es un juego que ya lo tenéis o sea, es un juego que ya podéis disfrutarlo ya ya podéis ir a vuestra Xbox y descargaros el juego promete y es bastante bueno eh, el Disney Speedrun que ya lo comentamos antes bueno, este, este va a salir para Playstation 4 y para Playstation 5 este es Mario Kart de Disney ¿vale? luego tenemos el Dragon Age Ace Dread, Dread Wolf Dragon Age Dragon Dread Wolf increíble increíble los juegos que se vienen Assassin's Creed eh, Miracle creo que se dice que es el, este que es como un poco como el príncipe de Persia por lo menos eh, por el estilo no por la la ambientación pues se dice que es el juego de que se supone que iba a ser finalmente y que no fue un juego de, del príncipe de persia eh, hijo ven con papá Ghostwire Tokyo se viene se viene el Ghostwire Tokyo para abril y el Redfall se va, se viene para mayo Y Starfield se viene para septiembre Es decir, abril, mayo, septiembre Esos tres meses tendrá esos tres juegos exclusivos Vuelvo a repetirlo, para por el que no se haya enterado Exclusivos, el Redfall y el Starfield El Ghostwire Tokyo estuvo un año retenido por Sony la cerda Y bueno, ya era hora de que volviera con papá Y que volviera además con todas sus actualizaciones y con el traje de Shinobi y muchas otras cosas más, claro que sí, me encanta. Para los que me preguntan que qué le pasa a mis monitores, porque me ha salido esta mierda aquí y bueno, aquí ahora también, ¿sabes? Me cago en mi puta madre. Me encanta, sobre todo, porque digo, mira, no queríais, no ibais llorando por ahí de que os iban a dar una versión sueca. Ahora ya podéis ir llorando a Twitter a contar de que de lo que va a hacer, de lo que va a hacer de Starfield y de lo que va a hacer que todavía llorarán hasta el último momento. Esto os lo voy avisando ya. Van a ir llorando hasta el último momento. Otra cosa, a todos los que han dicho por activa y por pasiva Sobre todo a los tontubers Como Alex White Como Sazel, Como el, el... Este... Behind the Game eh, Monster, eh, Cualquiera de ellos Todos estos que van Y que están cortados por el mismo patrón eh, Todos se han comprado una Steam Deck ¿Cuántos de ellos son únicamente de Steam? ¿Cuántos? Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cuánta gente que realmente solamente juega en Steam y que le gusta Steam juega o se ha comprado una portátil de... de insanamente cara. Pues hombre, habrá habido tantas... Bueno, sí, hay gente que Hay gente para todo, hay gente que se lo compra Muy bien eh, La mayoría de ellos pensando que Ahora ya voy a poder jugar a todos los juegos Que tengo descargados Bien, bien, bien, la piratería como siempre Ahí, está bien, está bien Pero Igualmente te vas a gastar entre 400 A 600 euros la, la Steam Deck Que tiene más memoria Steam que tiene más eh, Deck, Que tiene más memoria, ronda unos 600 euros Luego, para los amantes de los mandos de Xbox, que son para mí los mejores mandos. El Xbox el Beach 2.0 para la Xbox Series X y una nueva Xbox Series Elite 2 y la verdad tiene muy buena pinta. Ahora vamos a hablar eh, un momento de, de Sony Sony la cerda, Sony la que te dice No, ya no vamos a vender más PC Vita", Aunque tenían incluso hasta juegos que tenían que salir para esa consola Pero dijeron, no, no, no, nosotros ya pasamos de vender No, nosotros ya pasamos de venderle juegos a... Pasamos de vender consolas portátiles Nos dedicaremos únicamente a los juegos Tres doritos después, cuando ve que la Nintendo Switch le ha desbancado durante dos años desde que sacó su asquerosa consola playstation 5 eh, pasa y resulta que ahora quieren hacer su propia consola portátil viendo que xbox lleva el game pass a todos los dispositivos móviles, tablets, ordenadores, ordenadores portátiles <risa> Eh, o incluso las televisores Samsung y otras marcas que se añadirán porque esto ya es un servicio eh, de streaming por lo tanto no tiene que ni tener ningún problema L hay cosas que son necesarias saber antes de plantearse siquiera comprar una eh, Steam de -Li Q Light de Q-Light de Sony. Según Tom Henderson, Sony estaría trabajando en una nueva portátil del nombre en clave Q-Light. Algunos datos sorprendentes, impresionantes, maravillosos eh, que requerirá tener PlayStation 5 conexión permanente internet, pantalla de 8 pulgadas, centrada en el Remote Play, ahora explicaremos qué es el Remote Play, con retroalimentación háptica. Ahora nos vamos al... A... Después de días de especulación del Inside Insider Gaming, se puede informar que hay una nueva Playstation Handheld en desarrollo, que es la q -Light, y la Playstation 5 Pro, que ya la tienen ya prácticamente para sacarla, yo dije que iban a sacar 2023, 2024, eh, puse eh, como fecha límite de la vida de Sony 2024, así que ahora entiendo eh, mi, mi, mi propia predicción, esto es una de las cosas que va a matar junto con las gafas virtuales a, a Sony o sea, de verdad, o sea, no se puede ser más estafador que los de Sony y que los usuarios de Sony. Como por ejemplo Chicho. Chicho que se compra las gafas virtuales para luego revenderlas por más dinero. Chicho, ¿te has pasado ya el primer God of War? Porque te compraste alegremente el God of War Ragnarok que a los dos minutos querías venderlo. ¿Realmente tú no eres un videojugador? ...no eres un jugador de nada... ...eres un especulador... ...compras cosas... ...cuando tú crees que es el mejor momento... Y luego las vendes por el doble. No le tienes ningún aprecio a los videojuegos, ni a quien hace los videojuegos, ni a las desarrolladoras que hacen los videojuegos, ni a nada del mundo de los videojuegos. Simplemente eres un repulsivo, mequetrefe, especulador, que a cada 2 por 3 intenta venderte lo que recién ha comprado. Muy bien, ahí te quedas con tus, con tus cosas, con tus mierdas. Eh, las gafas virtuales te las va a comprar eh, tu tía, la del pueblo. Y sigue, con transmisión adaptativa de hasta 1080, 60 frames por segundo, el nuevo dispositivo requerirá una conectividad constante a internet. En cuanto a las características físicas de la consola, los primeros prototipos muestran que la consola se parecerá mucho a un controlador de Playstation 5. Mentira, se parece a cualquier portátil de hoy en día, de verdad a cualquier portátil que todas parecen tener la necesidad de imitar a, a nintendo básicamente es una copia una copia barata de Nintendo, que lo único que tiene de Sony son los lados, por cierto no es una pantalla OLED, es una pantalla LCD de 8 pulgadas en el centro, el dispositivo tiene dis disparadores adaptativos, otra, otra cosa que va a hacer que, que se gaste en nada y menos, botones de volumen, y, ah bueno esto me encanta, para obtener retroalimentación áptica incluirá lo que eh, esperaría de una computadora de mano, botones de volumen, altavoces, un conector de entrada de audio, etcétera ¿Y Windows? El Steam Deck tiene el Windows. ¿Por qué este no? ¡Oh, ¡Hombre! ¡Claro! Es que el Windows es de pago. El Windows es de pago. Tú para meter el Windows tú tienes que hacer un acuerdo con Microsoft. Y ya no solamente es que Microsoft a lo mejor esté un poco enfadado con la diógenes judicial que le trae y que vas a perder, además. Sino que además dice, bueno, pero vamos a ver, es que tú no has hecho la tarea en nada todas las cosas buenas, interesantes que ves de otras consolas las, tiene que, las tienes que replicar a tu manera de una manera horrible Nintendo está triunfando con la, con la Switch, vamos a hacer eh, y, y, y ha venido ahora también la Steam Deck, ¿qué hacemos? pues vamos a hacer nuestra consola portátil, bueno, portátil no portátil no, porque como dice aquí necesitas que est estar conectado constantemente a internet pero sobre todo y lo que solamente deja caer es que también tienes que tener encendida la Playstation 5 ya me diréis ustedes que de portátil tiene eso tú tienes que tener en stand-by o lo que sea a la consola de Playstation 5 para poder jugar en tu q -Light. bravo, bravo Sony, bravo bravo luego luego me llamarán hater. yo esto lo estoy leyendo de una de una página precisamente de gente radical de sony así que bueno es que es que el problema es esto ¿eh? el problema es esto el titular exclusivo la próxima computadora de mano de playstation sony tú te quedas con eso y no lees el, eh, ni siquiera el artículo eh, y yo creo que le, de hecho muchos de los que lo escriben saben que nadie los lee pero aquí estoy yo que si ustedes no habéis aprendido a leer, a los niños no han, todavía no saben leer bien, aquí lo dice bien claro, el dispositivo tiene disparadores adaptativos, otra forma para gastar batería en un momento, para obtener retroalimentación háptica, e incluirá lo que esperaría de una computadora de mano, el que el Windows, no, botones de volumen, altavoces, un conector de entrada de audio, etcétera. Vamos, lo que tenía la PC Vita y. Lo que tenía la PC Vita, ¿no? También tenía control de volumen, también tenían altavoces, eh, ¿dónde está la novedad? Luego dice, como anteriormente men eh, an mencionamos, el experto de industria Jeff Graff, Sony plantea anunciar su segunda fase de Playstation 5, que fue en referencia a su futura lista de juegos. Irónicamente, sin embargo, esta segunda fase es muy cierta para las ofertas de hardware de Sony, con la nueva unidad de disco desmontable de PlayStation 5, otra cosa que de la que tenemos que hablar. Esta unidad eh, desmontable de PlayStation 5, en el, hasta ahora nadie ha dicho nada de, de la PlayStation 5 All Digital, la primera que se lanzó, no sabemos si estará o no estará para esa consola. De todas maneras, para la PlayStation 5 Pro, eh, sí estará. Estará esa especie de unidad de lectura, ¿no? De, dentro del, del hardware, ¿no? Eh, un, un lector de discos desmontable para la PlayStation 5 proyecto nómada, auriculares inalámbricos, proyecto. Voyager, auriculares inalámbricos y q light eh, computadora de mano. Todos programados para lanzarse en un periodo muy corto. Se entiende que la Playstation 5 Pro apunta a un lanzamiento navideño en el 2024. 2024 o diciembre del 2023. Va siendo lo segundo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las, eh, con las gafas virtuales? Pregunto, ¿qué pasa con las gafas virtuales? ¿Provocan mareos, pérdida de equilibrio, adopecia zaceliana...? Eh, presenta muchos problemas 40 minutos de juego y te pueden dejar sueco, te pueden dejar fatal de la cabeza y aún así la gente se la comprará estáis viendo imágenes de de todo esto que estoy hablando de las consolas y de lo que vienen siendo eso que llaman eso que llaman eso que llaman Remote Play que significa nada más y nada menos que que tienes que estar conectado a la Playstation 5 seguramente a la nueva a la Pro para poder jugar perfecto o sea, me encanta, me encanta. Sony intentando ser como las demás, pero siguiendo siendo Sony. ¿Qué te hacemos un Game Pass? No, bueno, pero el Game Pass no te vamos a regalar juegos, no vas a jugar a juegos enteros, no, hombre, por Dios, jugará una demo o jugarás a juegos en stream de eh, fechas pasadas, muy bien. Y luego en cuanto a, a lo del Remote Play, es básicamente es mi móvil, como el vuestro, tiene Bluetooth y lo conectas a la consola, a la consola tiene que estar encendida para que tú puedas jugar remotamente en tu casa tampoco te salgas mucho, no, no, no bajes a la plazoleta porque entre otras cosas te pueden a lo mejor quitar la consola, te la pueden robar te pueden robar también las bambas es que las bambas son nice y me quedan bien, pues me las llevo también, Le dejan niño descalzo ¡Oh, me quitado la de pues no te vuelvo a comprar ni una más por imbécil Conexión permanente a internet significa eso. Y si además me dicen esto no va por la nube, significa que la nube es la propia PlayStation 5. Señores, esto es la parte que omiten... Aparte, de, del, aparte de, de los gatillos hápticos, estos gatillos o como se llamen, que lo único que va a hacer es gastar aún más la paupérrima batería que pueda tener esta consola. De todas maneras estaremos atentos evidentemente y veremos si de aquí a que la saquen ha mejorado o no, por ahora está en desarrollo. Y eh, Cuando dicen desarrollo significa o sea, que todavía están puliéndolo Espero que no sea en desarrollo como, como con la primera Playstation 5 Y que la Playstation 5 Pro, por Dios de mi alma y de mi corazón Si no quieren morir eh, eh, ya en la inmundicia de las consolas Que la, lo, lo, la hagan bien, la hagan a conciencia para que se pueda jugar juegos de la siguiente generación en la PlayStation 5 no van a, pues siempre van a tener problemas además siempre van a tener problemas entonces mmm, dice uno, bueno bueno pues para qué necesita tener problemas a esta hora ya puedes jugar al Diablo 4, con esto nos quedamos y si os gusta el vídeo, si os ha gustado el vídeo, denle like, eh, suscríbanse y por favor me ayudarían mucho con que os suscribierais, le diéis like y, se y seguiremos tocando las noticias. Nos vemos hasta el próximo vídeo en Toxic Game Channel, con vosotros Tox Gamer. Saludos, saludos tóxicos, hasta la próxima amigos.